Nacimos solo solitos, nos vamos a morir. No me tienes que decir lo que tú sientas por mí. Yo ya pasé a olvidarte así como te prometía. No quieras comenzar algo que ya llegó a su fin. No nacimos solo, solitos, nos vamos a morir. No me tienes que decir lo que tú sientas por mí. Yo ya pasé a olvidarte así como te prometí. Ya No quieras comenzar algo que ya llegó a su fin. No quieras intentar revivir algo que está muerto. Lo lamento. Si soy honesto, es que yo te día demasiado en su tiempo Pero tú no valorabas mis malditos sentimientos Dime cómo le hago Si ya intenté con tragos Si ya vinieron otras morras Diciéndome en lagos Pero de todos modos entiendo pensando Debo de aceptar que yo ya me estoy hartando Por dentro yo te quiero Pero lejos de mi vida Contigo de bajada Y sin ti estoy de subida A mí quién lo no diría Que algún día tú te irías Y me dejarías Tan solo enfrentando esta sequía me gustaron tus mentiras, tanto que creía que en realidad lo sentías. Y yo que decía, que te amaría por toda una eternidad, pero vaya que ironía. Viste fan al cielo y ya no lo puedo ver, sin que no te esté pensando, pero quedo en el ayer, pudimos tenerlo todo y no hubo nada, se me fue, la oportunidad que abrí creo que la desperdicié y recuerdo tu sonrisa tan cerquita de la mía, pero nunca me besaste porque capaz no quería, se si te daba algo de miedo, pensar que tal vez sería el cabrón que había soñado, pero nunca fuiste mía, y me lastima pensar que tal vez en otra vida yo seamos felices como siempre me decías pero son fantasías porque nunca me amarías y por más que yo lo intente yo no encajo en tus días si me miras no soy lo más correcto para ti un vato bien depresivo que vive fumando weed pa olvidarse de este mundo en el que no estoy convivir que me causa ansiedad y solo ganas de morir G. Dicen que se acerca el fin Yo tranquilo ando esperando mientras también pienso en ti y En todos estos momentos que no se dieron al fin Por cuestión de ser cobardes y no decirnos que sí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 prometí ya no quieras comenzar algo que ya llegó a su fin